seguimos minuto a minuto con lo que está pasando sobre todo en este momento con Alex recordemos que Ale Zap es pieza fundamental en el entramado, en esa empresa criminal que formó Maduro y muchos de sus ecuaces que están alrededor de él, eh, con el testaferrato, con el robo, con la minería ilegal, con los alimentos clave, en fin, eso hay un entramado bastante grande, por eso Maduro se manifestó primero retirándose de los diálogos de México y segundo ahora le dio por tomar represalias contra los eh, detenidos de Citgo, ustedes ¿Recuerdan los, los americanos que están detenidos por lo de la estatal PDVSA? Pues ahora tomó represalias contra ellos. Nicolás trata de jugar a la psicología inversa. Por un lado, él siente que está perdiendo y él lo sabe y por eso está tomando pasos de pronto no muy aconsejables que de pronto a la larga pueden ser destructivos para el mismo régimen ¿por qué? porque si bien sabemos él trata de buscar colocar una cortina de humo aquí lo que está haciendo es como embarrándola más porque está tomando acciones que no debe tomar y que de pronto sí le van a hacer mella de aquí a mañana ¿por qué? vuelvo y digo, estos días han sido difíciles para Maduro, primero ya hoy fue la primera presentación de Alexa ante los tribunales en en el estado de Florida Y segundo Que el mismo Noruega Que está haciendo Veedor Partícipe De los diálogos En México Le pide a Nicolás maduro que por favor vuelvo otra vez porque esto no es un juego esto no es una mamadera de gallo que entonces que como me levanté con el pie izquierdo y porque no me han salido las cosas entonces yo tomo represalias contra eso no toca darle una, una salida a esto la cosa está un poco tensa y ustedes se van a dar cuenta de ello porque prueba de ello es que lo que se ha visto el castillo se está desmoronando hay un dicho que dice que la pita siempre se totea por la parte más delgada y una de las partes más delgadas que tiene en la dictadura de Maduro es precisamente el señor Alex Saab. Hoy es un día crucial. Por un lado, Alex Saab será presentado por primera vez ante un tribunal de Miami tras su extradición a los Estados Unidos. Al mismo tiempo que Noruega le recordó al régimen de Maduro que la única solución para Venezuela es continuar con los diálogos esto no es un juego, ojo señor Maduro, el testaferro del dictador Nicolás Maduro comparecerá por primera vez ante un juez en Miami a las 13 horas, hora local de este lunes, recordemos que Zap fue extraditado desde Cabo Verde a los Estados Unidos para ser procesado por los cargos que se le imputaron en julio del 2019 en una corte federal del, del sur de Florida, vamos a adentrarnos a ver qué fue lo que pasó, porque esto apenas, esto es un comienzo, recordemos que Alexa lo dijo ayer, no y por medio de una carta que lo mandó con la esposa y allá en Caracas lo anunciaron, no voy a colaborar con la justicia estadounidense eso lo dice él que apenas entró Espere que lleve un par de meses allá Y estos señores comiencen a aplicar la psicología inversa Y vuelvo y digo Allá canta hasta un mudo Pero antes de seguir con la noticia Les invito a que se suscriban a nuestro canal Leen like, activen la campanita de notificaciones Y compartan con todos sus amigos En las redes sociales He recibido unos comentarios de todo eh, Negativos, positivos, eh, otros constructivos Otros que de pronto son Como contraataques, no importa porque est estamos en un país democrático y esto es democrático, donde ustedes también opinan y ustedes nos dan a nosotros a entender si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Pero gracias a ustedes seguimos acá siendo los chismosos y dando noticias como estas que nos agradan porque se ve una luz al final del camino que de pronto esto puede tomar otro camino. Recordemos que el Departamento de Justicia estadounidense expresa nuestra gratitud al gobierno de Cabo Verde por su asistencia y perseverancia con este caso. Por otra parte, el régimen de Nicolás Maduro reaccionó con la interrupción del diálogo que celebraba con la oposición desde el pasado 13 de agosto y cuya cuarta sesión debía comenzar el pasado domingo 17 de octubre en la capital mexicana. No contentos con eso, las autoridades venezolanas volvieron a detener a seis ejecutivos que trabajan en circo entre ellos cinco estadounidenses que habían estado bajo arresto domiciliario, según el diario The New York Times, que cita al abogado de uno de los arrestados. Miembros de la policía de inteligencia venezolana aparecieron este sábado por la tarde en casa de su cliente y se lo llevaron. No sabemos a dónde o por qué o para qué. Parece que son represalias con respecto a lo que pasó con Alesa. Pero vuelvo y digo, como decía mi abuelo, esos son pataleos de abogado. SAP enfrenta a cargos federales en Estados Unidos por haber lavado presuntamente hasta 350 millones de dólares defraudados presuntamente a través del sistema del control cambiario en Venezuela. De acuerdo a las investigaciones entre noviembre del 2011 y septiembre del 2015, Sap y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso. Lo que pasa es que aquí cuál es el miedo que tiene Maduro, que se presente el efecto dominó. Sap está acusado por lavado de activos ante Estados Unidos, pero la otra pata la, la otra pata que le nace al cojo, la otra cara de la moneda, es que Sap está vinculado con el robo grandísimo que han hecho por medio de los alimentos CLAP, donde se ganaron miles de millones de dólares y que sacaron al país, entonces se puede producir el efecto dominó, que una investigación lleve a la otra. Ese es el miedo que tiene básicamente la dictadura de Maduro. En los expedientes OFAC, sap y Pulido tuvieron acceso a la cúpula del régimen de Maduro a través de Cilia Adela Flores, esposa del dictador Maduro. Y sus hijos Walter, Josser y Joswal y un primo de estos, Carlos Erika Malpica Flores, que están untados hasta la coronilla. Estos se llenaron de hecho todo el billete que ustedes quieran. Su intervención fue el último de los múltiples actos de este domingo en los que el régimen chavista manifestó su apoyo al empresario. Según Maduro, Alex Zap está secuestrado por el imperio norteamericano. En su intervención de hecho calificó de injusticia innoble. Oiga estas palabras tan sabias que dice el señor Maduro Como para que él se mirara a un espejo y lo grabara y después lo escuchara, ¿cierto? La extradición se trata de una de las injusticias más innobles y vulgares Que se haya cometido en las últimas décadas en el mundo Venga, alguien que le recuerde a Maduro lo que él está haciendo Porque lo que él está haciendo también son unas cochinadas Yo no digo que se esté manejando todo muy limpio con aleza Pero es que... Si vamos a, a mirar la otra cara de la moneda, eso está fregado. Ahora, luego del retiro chavista de la mesa de diálogo en México, Noruega le recordó al régimen de Maduro que las negociaciones son la única solución para Venezuela. Tenemos que seguir trabajando para que las partes lo antes posible continúen con su importante esfuerzo, indicó la delegación europea después de que la dictadura suspendiera la nueva ronda de conversaciones por la extradición de Ale a Estados Unidos. Esto no es un juego, señor Maduro. Los diálogos en México deben continuar por encima de cualquier cosa. El régimen de Maduro lo que quiere es dilatar las negociaciones con la oposición de México en protesta por la extradición de Ale Zap de estar dictador venezolano. En este contexto, el Reino de Noruega, que oficia como mediador en el proceso de diálogo, advirtió que las negociaciones son la única solución, no hay más ante la grave crisis que atraviesa Venezuela. Ahora, la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela también se manifestó al respecto repudiando este domingo el retraso de los diálogos en México después de que la dictadura chavista suspendiera la negociación tras la extradición de SAP a Estados Unidos. Vinimos a cumplir con el pueblo venezolano, a trabajar en el proceso de negociación. Ahora, la disculpa del señor Jorge Rodríguez, que ese es otro payaso ahí, fue que suspendió el sábado la negociación en forma indefinida en rueda de prensa. El funcionario chavista admitió que la decisión responde a la extradición de Alex a quien la dictadura chavista pretendía incorporar en las conversaciones como miembro de su equipo. ¡Ojo! quien pretendía! Que no estaba, sino que pretendía. Mauro y su régimen chavista ha condenado la extradición del empresario colombiano recientemente incluido como miembro de la delegación chavista. Están buscando la disculpa que es que como lo sacaron a él de ahí, pues entonces sencillamente fue que sacaron un miembro de la delegación y lo, lo, lo metieron preso. Entonces que por eso ellos se retiran. No. Ellos pretendían meterlo pero obviamente la oposición no aceptó La plataforma opositora donde está el, la, otra, la otra parte de la película La oposición a, a Maduro Reprochó que ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano Aquí le están dando más importancia a, a un ladrón ¿sí? Porque en este momento hay un dicho que dice Que todo mundo puede ser culpable o libre hasta que se compruebe lo contrario Pero en este momento no hay pruebas de la inocencia de Zap todo lo lleva a mirar de que han lavado dinero y se han robado todo lo que quieran y por eso la plataforma opositora dice ninguna persona puede ser más importante que todo el pueblo venezolano que es el que realmente está sufriendo, la oposición exige elecciones libres en los comicios regionales del próximo 21 de noviembre, mientras que Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales contra su régimen, no olvidemos que hace unos días también se había ido de frente contra la Unión Europea diciendo que estaban ellos incumpliendo con sus Deberes eh, como veedores en los diálogos Bueno disculpas, chimbas por así decirlo Puro bla bla bla Porque aquí son solo pataleos de ahogado Aquí no está dando ninguna solución Este señor piensa que con colocar un afiche Y hacer ver a, a Alex Sapp como un mártir Pues sencillamente puede echar todo para abajo no señor, aquí, como dice la plataforma opositora, es más importante todo el pueblo venezolano que un simple pelagato que ustedes quieren salvar porque saben lo que les corre pierna arriba. Ese es el gran problema que hay. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.